¿Sabías que Excel tiene un método de abreviatura en el cual tú puedes sumar la cantidad de registros que tengas ilimitadamente? En este caso, en la columna A tenemos eh, las fábricas y el número de fábricas que tenemos. Y en la columna B el número de ventas por cada fábrica. En este caso tenemos 7 fábricas y para buscar la totalidad de estas, se puede resolver con funciones, buscando el rango y que la determine, en el día de hoy lo aprenderemos a hacer con este comando que vemos aquí, es AL mayúscula y la tecla igual, entonces... Al nosotros presionar este comando, como pueden ver, inmediatamente resolvió la sumatoria del número de fábricas que tenemos. Como ya anteriormente, esto es un comando para uso ilimitado, es decir, puedes tener tanto a 100 fábricas como 10.000, como un millón de fábricas y el comando de abreviatura de suma va a resolver esto inmediatamente.